Y la he cortado, he cortado el árbol con la mano. Bien por mí. Con la mano, con la tierra, no sé lo que he hecho con el árbol, pero bueno. Bueno, bueno, bueno, ya, Vale. Vamos procesando, vamos procesando. Vale. Ya. No, no, no, no, no, es que me he caído. No. ¡Ay, que me he caído! ¿Qué dices? ¡Nojo! ¡Oh! Voy a mover esto. Eh, sí, lo voy a mover aquí. La tierra. La voy a poner en esta esquina. Vamos a hacer el huerto aquí. Voy a quitar todas estas antorchas. ¿Y por qué? Si te están alumbrando. Esto es cosa mía. Esto es cosa mía. La tierra. Ya pues la acabo de quitar. ¡Shh! Esto es cosa mía. Solo espero que esto crezca. Entonces voy a poner una antorcha aquí, otra antorcha aquí, otra antorcha por aquí y otra antorcha. Yo creo, vale, los árboles estos los voy a dejar aquí. Yo creo que sí que crecerán, ¿no? A ver, tengo. ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! Que viene! ¡Qué susto me has dado! Dame experiencia. Eso sí lo quiero. Dame experiencia. Dame experiencia. Dame experiencia. Dame experiencia. A ver, otra opción es que si me quedo sin comida, <ríe> a lo mejor son un poco locos, ¿sabes? Tirarme al vacío y de esa forma, pues tener eh, vida. De Te vuelta no crece nada. lógico también, porque lo acabo de poner. <risa> tiene agua! Así sé cómo va a crecer esto! Pero por mí? Así es como yo sobrevivo Yo creo que sí Ahora sí, ¿no? ¡Crece para arriba! ¡Crece! Mira, voy a poner el otro aquí, ¿vale? Porque no me fío de que esto no crezca Entonces voy a coger el agua Menos mal que tengo para tres cubos de agua Eh... Bueno, vamos a intentar tener la esperanza de que esto vaya a crecer. El agua se supone que ya ha llegado, ¿no? ¿De sobra? Creo que lo vamos a dejar por aquí el episodio. Espérate, voy a poner los tres bloques de tierra que quedan, ya que estamos. Vamos a ponerlos aquí mismo. Y vamos a subir para arriba. No voy a subir para abajo. Sube, sube, hasta la nube. Vale, vale. Esto es lo que hemos hecho hoy. Hemos aplanado todo esto un poco más. Ya va cogiendo forma. ¿eh? Ya va cogiendo forma. <ríe> hemos hecho un huerto más grande. Que casi me caigo. Cuidado. Voy a poner tierra aquí. Quito esta antorcha. Pongo esto así. El bloque. Y pongo antorchas aquí, aquí, aquí y aquí. Y esto. De sobras tenemos agua. Y lava eso es bueno eso es muy bueno a lo mejor así no crece nada ni una cosa ni otra pero yo tengo la esperanza sí, eso creo se supone que si estás a 40 cerca más o menos de el huerto esto crece se supone pero es que llevo muchos capítulos cerca y esto no crece no crece nada el próximo día lo que haré será empezar el muro vamos a rezar y tengamos la esperanza de que el huerto funcione porque yo no sé si está funcionando o no quitar esta zona vale aplanarla ya porque esto la gravedad de Minecraft allanar esto un poco más En el capítulo anterior hice ese huerto vale aplané más la zona y ¿para qué pues primero para tener más espacio segundo porque ya va a ser toda hora de que esto vaya siendo más grande la isla. Y tercero, pues para estar más seguros. No sé si he dicho lo mismo tres veces, pero ya me has entendido, ¿no? Pues es he grabado ya dos vídeos. Es decir, este es el segundo. Ay, pues mira, me apetece grabar. ¿Qué quieres que te diga? Es lo que tiene con lo... Pues mira, cuando hablas mucho y te apetece hablar, pues mira, lo que haces es te pones a grabar dice dices, bueno, pues mira, me voy, a, me voy a poner a grabar Y así hablo yes, Vale, ¿y dónde está el generador de piedra? ¿Qué ha pasado con los árboles? ¿Qué ha pasado con la lava? ¿Qué ha pasado con todo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Primero de todo, el generador de piedra lo quité Porque aquí había más piedra <risa> Que bien me he explicado Vale, segundo, lo quité Porque quería planar que me pica a nadie Segundo los quité porque quería planear todo eso y dirás, vale ¿Por qué eso de ahí está más plano que antes? ¿Qué ha pasado? Resulta que eh, en un vídeo, vale, que vi ayer, el otro día <risa> No sé, iba a decir ayer, ¿sabes? Pero si este vídeo lo voy a subir más tarde, días más tarde Pues lógicamente no, es puedo decir ayer, si no tengo que decir el otro día <risa> Y dirás, vale, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues en el vídeo que vi, eh, el chico... Hacia losas para agrandar más la isla. Y lo pensé. Porque de una forma u otra estás aprovechando el mismo, el mismo bloque. Y así como que tienes más espacio. Sí, tengo que tener cuidado que estoy en el borde. Ya lo sé, no hace falta que me lo digas. Y esos ruidos que se escuchan, pues... Bueno, tú no los escuchas porque yo tengo el volumen. Pero aquí estoy escuchando... Eh, arañas, zombies y demás y, ya, ¿Y por qué no pones el volumen del juego? Porque si lo pongo Se escucha ruido de fondo Entonces lo que estoy haciendo es grabar el audio ¿Vale? Ya los vídeos los hago así Con el audio del móvil ¿Vale? De un móvil que tengo yo Que lo tengo de juegos ya, Oye, dijiste que no ibas a picar aquí Ya lo sé eh, No me gusta lo que La zona esta Lo que quiero decir es de que quiero tenerlo todo en el mismo nivel Para poder, eh, para que no haya Como escalones, ¿sabes? Que no sea, eh, ¿cómo se dice? Desnivelado, ¿vale? He, <risa> he perdido uno de oro <risa> Y sigue sin crecer Y dirás, ¿por qué? Pues porque ya lo he dicho antes Estoy grabando el mismo episodio Al día sí o sea, al mismo día Cofre Aquí dije que quería hacer un muro, ¿vale? Una especie de muro. Por eso... Por eso... De momento quiero asegurar esta zona un poco más. Porque tengo aquí el huerto. Me estoy viendo que me voy a caer como en el capítulo anterior. Que si no lo has visto, te lo dejo ahí arriba. En pantalla. Pues en la lista de reproducción de vídeos, ¿vale? De esta serie. Vale, vale. Ya sé que dije que no quería picar en... Solo...